Yu-Gi-Oh! Unbox! Hola nuevamente, el día de hoy traemos un unboxing de esta cajita de sobres de la expansión de Chaos. Entonces, en esta ocasión es la versión en inglés, que la verdad es un poco difícil de conseguir actualmente, pero curiosamente pues en, mi, en mi, con mi distribuidor local de Yu-Gi-Oh! pues lo pude, la pude encontrar. Y pues nada, entonces eh, vamos a comenzar con el unboxing esperando pues bueno alguna de las cartas que, que van a ver a continuación y pues por qué no alguna de esta rareza de edición coleccionista entonces en esta ocasión voy a comenzar con el lado izquierdo ...con la parte superior. Y pues bueno, vamos a empezar a ver qué tal nos va. El enmascarado ácido... Eh, permítanme, déjenme, voy poniendo aquí Mago de la fe, vaya no bueno, vamos a dejarlo aquí por lo mientras lo pinta bastante bien, vamos a seguir. <ríe> y bueno, con los demás me voy a ir muy rápido. Vamos a ir con la carta principal. Porque la verdad es que se repiten bastante. Entonces Nos vamos a quedar con, con las de una mayor rareza Y las demás las vamos a conseguir. Caos Space Entonces como les comentaba Esta cajita eh, ya estaba ahí prácticamente Abandonada en la tienda y pues bueno, pregunté. En realidad me, impor me, me importaba bastante... Ajá, miren. Damarpia eh, Tun. Les comentaba, me, me importaba bastante el idioma porque las había eh, encontrado en español. Pero eh, en inglés ya estaban bastante caras, entonces... En la versión en inglés... Eh, pues salió bastante bien. al caos bueno, vamos a seguir ¡Tú un terror Ya casi llegamos a la mitad Otro ángelito Caballero de la sublimación. Y bueno, ahora vamos... ...por... ...la parte derecha. con terror. Pero, Coder. Bueno, hasta ahora nos han salido algunas que no tenía, entonces bueno, eso ya es algo. Valkyria. Perfecto, esto tampoco la tenía. Ahora que hasta ahorita vamos bastante bien Vamos a ver qué más nos espera Un page flip Bueno, la primera que nos sale Vamos a ver qué más viene Ya casi terminó Caos Valkyria Otro héroe ha sido? al caos y nos quedan cuatro. Y creo que uno nos ha salido de otra rara. Cayeron de la sublimación. Nuevamente, esta no sale otra vez. Bueno, pues vamos por el último. Vamos a los dos ultra raros. Y pues bueno, vamos a ver. Evocador beque. Pasando al resumen, nos salieron dos de las cartas que buscábamos que son Tun, eh, Page Flip e Immortal Phoenix Girfred. La caja nos costó unos 80 dólares y las metalizadas suman aproximadamente 49 dólares. Les pongo también el top de cartas según su precio. Y pasamos a la favorita que en este caso es Immortal Phoenix Girfred. Y bueno, muchas gracias y nos vemos hasta el próximo Yu-Gi-Oh! Box.